Aquí, mi amor, ¿cómo estás? Cuéntamelo. ¿no? Feliz, feliz. Dios mío, qué bachata. A lo largo de esta, estamos en la sexta avenida, ¿verdad? La dominicanidad por todo lo alto. Estamos celebrando que venimos de Quisqueña la Bella. Muchísimas gracias. Gabriel, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar aquí en el Imagínate, es eh, toda una locura de energía, de energía positiva. La gente es súper activa, súper contenta. Para mí un gran honor, un gran placer estar aquí levantando nuestra bandera tan hermosa. Mira qué linda. Enseña tricolor a todos los altos, representando. 10%, el poder representamiento ahí donde usted que sea. Así es, nosotros continuamos disfrutando de esta gran fiesta dominicana, usted o no se lo puede perder. Bueno, señores, ahí vimos a nuestra compañera Susana Hernández. Haciendo de la suya Nosotras hemos estado de una de una carroza para otra Brincando para aquí para allá Para llevarle a todos ustedes, amigos televidentes Lo mejor de esta gran parada Estuvimos disfrutando esta entrevista Con nuestro Gabriel Estuve compartiendo con él en los Latin Grammys Y estoy muy contenta Porque un joven que en tan solo pocos años Tres, cuatro años claro. Se ha hecho súper popular Ahora está haciendo eh, una canción que está, está sonando también en la radio Junto a Elvis Crespo Este hermoso puertorriqueño Y ahí vamos a ver muchas cositas más Que está haciendo este dominicano Claro que sí, y un merengue sano Un, un merengue, merengue sano para, bonito más agradable, que uno puede bailar Pues pegadito, tranquilo, bien, sin palabras obscenas Así que felicidades a nuestro Orgullo de eh, la República Dominicana el príncipe Gabriel. Bueno, agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores que hacen posible esta supertransmisión desde la ciudad de Nueva York. Gracias al Ministerio de Turismo. Gracias a Associate Supermercado. Asociación de ahorros y préstamos. Ruamar. La gente de Ruamar. Raquel Travel. También gracias a Hogar Macorizano. Gracias a Óptica. Óptica Máxima Visión. Gracias a Chelo Auto Import. ...Josué Motor... ...Farmacia San Rafael... ...gracias a Agua María... ...y por supuesto... ...a nuestra gente del supermercado Gran Porvenir... ...gracias también a Ventura Incom... ...a Yuca Bistro Restaurant... ...también a, gracias a Élite Salón... ...a La Esquina de Chevy... ...y a Félix Cabrera... ...el próximo senador... ...de uh, la provincia hermanas Mirabal... ...así es, gracias a todos nuestros patrocinadores... ...ahí estamos viendo... Uno de nuestros vehículos de Canal América, dando lo mejor en sonido y la música, poniendo buena música. Ahí está, señores, Canal América, el canal de los dominicanos, 1014 de Optimum, tu canal, junto a Telenor, estamos llevando lo mejor. Bien, tenemos una super entrevista.